Y estamos en Totihuacán y vamos a comer en Gran Teocale, vamos a ver qué tal. Ok, el buffet consiste en fruta, ensaladas, vamos bien, frijoles charros, moles de olla, hueso uh. la mexicana, verduras al vapor. cerdo con verde lagas espagueti a la parmesana muy verde hoy un salsa de coca-cola yo quiero probar este hoy un salsa de coca-cola y pescado antematado en este lado tenemos café chicharrón piña en tempura plonga lisa, ¡Clau! ¡Clau! La y Ah, son uno de los postres. Hay de todo tipo de postres. Este es el de Opet del Tecali Se ve muy bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y faltó esta parte que es arellitas, de lo que quieras, taquito de suadero y ya. Ahora sí.